Ahí va. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. A los, eh, aquí estamos eh, conversando con Horacio González, a pedido de nuestro amigo común, Patrice Bermerén y para todos los amigos y amigas que están allí en el coloquio en París, sobre la Reforma del 18, sobre el mayo del 68, sobre la historia y el tiempo de todo lo que ha pasado y bueno, un poco antes de, de comenzar a grabar conversábamos sobre la reforma, eh, sus legados, eh, su, su modo de persistir en el tiempo, en fin eh, quizás pudiéramos, Horacio, empezar con, bueno, con eso Bueno, todos fuimos militantes estudiantiles Hubo un tiempo que en nuestra memoria eh, simplificada bajo toda clase de formalismos, preferimos denominarlo un tiempo lejano, y en ese tiempo lejano repartíamos panfletos en las puertas de, de las universidades entrábamos a las aulas donde había profesores que en general aceptaban la irrupción del militante estudiantil que le robaba unos minutos a su clase pero con la secreta ilusión también de robarle la clase entera cosa que habitualmente no sucedía y si participábamos de algún partido político de izquierda también repartíamos volantes en las puertas de las fábricas y esta era una expresión consagrada para lo cual había que levantarse de madrugada eso introducía una cierta inquietud en la vida estudiantil porque en general la madrugada del estudiante puede ser de estudio puede tener variaciones extraordinarias desde el punto de vista erótico también pero la, la variación fabril de la madrugada estudiantil complementaba, a veces de una manera etérea, la ilusión del militante respecto a ese tiempo que recordado hoy, bajo los efectos más o menos misteriosos que introduce el recuerdo, invitan a, a hacer prudentes con la idea de que ya no somos ninguna clase de militante y la etapa estudiantil quedó relegada a un pasado que formó parte de una juvenilia que de ninguna manera se podría repetir. Somos piadosos con ese pasado, lo alojamos en una cápsula que lo protege de.. de, de el futuro que sin duda fue inclemente con ese pasado y lo recordamos con una suerte de una forma del afecto que llamamos melancolía es decir la imposibilidad de recuperar aquel tiempo que sin embargo nos gusta más ahora que en ese momento cuando hoy ya viejos profesores, vemos entrar a un militante estudiantil a disputarnos la clase, inmediatamente se nos presenta el acertijo del de, de pasado como un mito que está permanentemente presente ante nosotros, dispuestos dispuestos a, a disponerse como burla ante nuestro intento difuso de impedir que ese estudiante que éramos nosotros hace 50 años nos robe preciosos minutos para explicar nuestro Habermas, nuestro Rancier, o nuestro Benjamin, o nuestro Mariátegui, o nuestro José Ingeniero. De modo tal que ni podemos negar ese pasado de militancia porque hoy somos militantes de otra clase de militancia que a diferencia de aquella no sabemos definir muy bien si la militancia es el reino de la certeza de un conjunto de enunciados sostenidos por demostración histórica o de un conjunto de argumentaciones que están siempre dispuestas para refutar la argumentación contraria hoy seríamos militantes de una suerte de y sustentabilidad de nuestra vida, pero no por ello menos militantes entonces encontramos que hay en disputa dos, dos maneras, dos estilos dos filosofías de, de la militancia aquella que podía explicarse a sí mismo sin ningún esfuerzo y aquella que tiene en su interior y contiene como una ...como un relicario, a la que le interroga permanentemente, que es el pasado que se siente, por un lado, desmerecido ante las inciertas militancias actuales, y por otro lado, agradece no haber protagonizado el, el, el paso que sí le tocó a muchos de ser el militante interrumpido. Ya sea porque la, la militancia era efectivamente una etapa que sin que se lo previera de una manera explícita tenía ya acotados sus tiempos, es decir, era un segmento del tiempo que tenía como destino su... ...su debilitamiento o su clausura... ...o, como pasó en muchos casos en la Argentina... ...que esa militancia subiera varios peldaños... ...y se asociara a un sentimiento que no es seguro que todo militante tenga... ...que es el sentimiento sacrificial... ...que una vez puestos un conjunto de valores revolucionarios... ...por encima de la vida cotidiana, de la vida amorosa de la vida estudiantil, de la vida del estudioso o de la vida del que proyecta la continuidad de sus estudios en, en la vocación profesoral, se hubiera inscrito en, en alguna de las tantas maneras que había de, de protagonizar eh, la militancia al borde de la vida, es decir, el militante que. Su literatura militante, es decir, el panfleto revolucionario, por el hecho de las armas, por, por la idea del militante armado. Uh -huh. Esta no fue la, la idea de la reforma universitaria del 18. Lo que la caracteriza son. Si usamos. El fácil recurso de pensar imágenes, imágenes que han quedado en una memoria icónica nacional, eh, son los estudiantes subidos al, al techo de la universidad erigiendo una bandera. Este hecho fue reproducido porque esa, esa foto de 1918 que salió en la revista Caras y Caretas en aquel momento, tiene una sobrecarga épica de gran interés, porque la universidad tiene un emblema, un escudo, una frase en latín, que invita a la sapiencia, invita al rigor, invita a la tolerancia. Toda universidad la tiene, incluso las más nuevas. Y aquellos estudiantes con sombreritos, vestidos a la manera de 1918, eh, con una bandera que sustituye los ornamentos oficiales de la universidad, suponen un, un hecho panfletario. El panfleto, hoy sustituido por el. Bueno, hay volantes, hay panfletos, pero. Eh, hay una palabra en internet que, que sustituye el volante, el, el, flyer. el, flyer, el flyer. Bueno, el de todas maneras la palabra conserva la idea de algo que vuela. Y el panfleto, ¿Sí? eh, la palabra panflet, <risa> sin, sin duda está la, el acompañamiento del viento. Uh -huh. De algún modo hace el papel de la memoria. Y, y el papel de una cierta épica de la naturaleza. Esa foto fue inspira, inspiración de... Hace poco lo leí en algún diario como parte de las conmemoraciones, pero no de este aniversario, sino de otro, de que un grupo de actores reprodujera la escena y a su vez se fotografiara con tecnologías de la imagen más avanzadas que aquellas. Pero la escena exigió a actores que se vistieran igual, este, en la universidad tiene, preserva su misma arquitectura, la tentación de reproducir un hecho es muy fuerte y, y, y la vida de las imágenes no solo lo permite podríamos invertir la, la idea de que existen las imágenes porque hay en, en, en la idea del humano la tentación permanente de reproducir un hecho y fijarlo por los medios que fueran y esos medios son medios que provee la técnica en la comuna de París la, hoy no se distinguen las fotos tomadas en aquel momento, como la famosa de, del derribo de la columna del abandon, pero se conservan muchas que, tiempo después, reprodujeron actores, fusilamientos, creo que la propia, la propia columna del abandon en el suelo también ha sido reproducida, creo. Eso sería más difícil escenográficamente. Pero hoy ya no se distinguen la reproducción parece formar parte del hecho real, entonces ahí eh, el aniversario, la, la rememoración como una forma activa de suponer que el presente prefiguró algo del futuro el presente siempre tiene la inquietud de negarse a sí mismo, que tiene eh, o, horror a la interrupción, digamos, siendo que en general creo que todo, todo compromiso filosófico tiene una amistad hacia la interrupción uh -huh. es decir, tiene una fuerte propensión a tener un enamoramiento sino un, un, un, un enamoramiento una complacencia hacia la finitud uh -huh. digamos, sería eh, hacer una foto con bandera roja y un beso los eh, jóvenes, eh, incluía eh, una eminente formulación, que eh, eh, solo puede ser instantáneo un beso, una bandera y una promesa revolucionaria. Claro y que esa instantaneidad es lo que el presente no sabe pensar porque el presente siempre se ve como una cadena de persecuciones uh -huh. y por lo tanto cree tener asegurado su futuro uh -huh. eh, que una bandera proteja esa situación o sea que la haga heráldica y que se haya escuchado la frase sex paul quizás ha iniciado a muchos en la inquietud filosófica como o sea en la interrupción permanente de la filosofía, cómo pensar eh, esas dos palabras dos vocablos, dos conceptos, dos, dos epistemes digamos uh -huh. palabras que en la época ya habían aparecido con frecuencia en nuestro lenguaje eh, cómo pensarlas así amputadas y que formaran eh, lo que llamaríamos un un, un exceso flyer, sex, polvo. Y, y entonces, es, es evidente que la, el, el encriptamiento, digamos, de, a veces funesto de, de una palabra con otra, ambas seccionadas con una foto que presupone que la historia exige eh, la fusión del amor con lo público y el hecho vinculado a una leyenda revolucionaria que descienda hacia la intimidad todo eso en la militancia social, universitaria y política argentina obligó a una reflexión una reflexión que quizás perdure hasta hoy un año después estuvo el cordobazo en Argentina. Ahí no se inició en la universidad. La universidad acompañó el barrio de clínicas de por medio con la previsible vehemencia. Y, y ahí aparece el fantasma de toda movilización estudiantil, la clase obrera, los obreros movilizados. En, en la Córdoba de... 1968, en la Argentina, Córdoba, que es una ciudad que no nos equivocaríamos mucho si la definimos como una ciudad confesional, uh -huh. eh, secretamente confesional, eh, aparecía una clase obrera nueva, que era la clase obrera de las industrias automotrices, y el movimiento estudiantil veía cumplida su su reiterada consigna de obreros estudiantes en, actuando en conjunción, pero la iniciativa parecía venir del lado de la clase obrera. En la reforma universitaria, la izquierda de la reforma universitaria de, de, del año 18, sospechó que le faltaba algo a esa reforma le faltaba el acompañamiento de la clase obrera y habitualmente se la considera dentro del, del movimiento más o menos oceánico de las clases medias argentinas pero ocurre que cuando la iniciativa la tiene el movimiento estudiantil y eso pasó en mayo del 68 también el conjunto de la vida colectiva se hace una pregunta de inevitable interesante y a veces deliberadamente autocontenida eh, por la magnitud que tiene. Es posible que la universidad cuya vocación fundadora es la de preparar profesionales mantener el conocimiento activo producir su, su legado elabonar herencias eh, como dice Maquiavelo, dialogar con los antiguos eso uh -huh. sería la, la idea de, de la universidad uh -huh. está descrita en, en la sala de lectura de Maquiavelo la, uh -huh. la, la idea de la universidad y Córdoba en 1918 y mayo de 1968 con 50 años de diferencia vuelven a la ilusión de que el inicio de un trastocamiento, de un cambio de rumbo, de una cesura, digamos, de un corte que podríamos ponerlo, la, podríamos ponerlo a cuenta de una interrupción, pero de una interrupción respecto a textos célebres se dedican a pensar cómo es el momento de inicio de un gran cambio. Uh -huh. en general la, la vida del conocimiento tiene casi siempre la fortuna de estar contemplada en el pensamiento de que de ella aparecen como si fueran fórmulas alquímicas la idea de un inicio uh -huh. pero el movimiento estudiantil no el movimiento estudiantil ap aparece como el, el sujeto menor que muchas veces o demasiadas veces no está a la altura de ser el depositario de esa vida del conocimiento. Uh -huh. La otra gran escena de Córdoba del, del año 18, además de ese de ese acto de poner la bandera, lo tiene toda la nación, Estados Unidos con la bandera de bojima Es decir hay otra gran escena que se contrapone la puerta de Brandenburgo, sí. los soldados soviéticos con la bandera roja uh -huh. es decir, tiene que haber siempre en la historia un puente, una universidad un, una gran arquitectura, las universidades antiguas recuerdan un poco arquitecturas neoclásicas, algunas barrocas y siempre algún toque helénico hay ¿no? entonces ahí poner una bandera, ejércitos y estudiantes suelen hacer por eso eso nos lleva al problema del initium <risa> <risa> perdonen que hable así ¿no? <risa> la otra gran escena de, la otra gran escena de, eh, de, del 68 Córdoba del, del, del 18 no se conoce por un mes, fue en junio pero no es junio de, sí. no, no, no puso por delante eh, el día del tiempo un mes cambió Tener un mes, pertenece a la tradición francesa, cambió los meses de la tradición de la Revolución Francesa. ¿no? Uh -huh. Pertenece a la idea que un mes, en cambio el movimiento social argentino tiene un mes, octubre, uh -huh. que es el mes de la Revolución Rusa también, con el equívoco que fue noviembre, ¿no? <risa> Nadie dice junio del 18 es, eh, Córdoba 1918 Ahí hay un manifiesto, hay un texto Como La foto que nos llegaba de Francia Con el Sex Paul Más el nombre de Marcuse Y más el nombre de Guy Debord sí. Que fueron los, los textos que leímos Yo aún los recuerdo Los recuerdo Aminoradamente, digamos, como es el recuerdo Es decir, hay una lectura Hay un hay libros melancólicos eh, son los más importantes de nuestra vida no los volvemos a leer o quizás los volvemos a otear. quizás hasta nos incomoda haberlos leído porque ¿qué hicimos con esos libros? Marcuse, ¿qué significa decir Marcuse? si en realidad decimos Derrida o Lezama de Lima ¿no? decimos Marcuse como si hubiera sido sepultado por algo que se interrumpió si uno dice Goethe no se interrumpió la lectura de Goethe o de Marx tuvo altibajo. No sé si es más interesante ser interrumpido en la lectura que tener altibajo. ¿no? Pero Marcus, o Marcuse, ¿eh? como la pronunciación catesana exige, eh, fue muy cuestionado porque aquí se pensaba que la universidad no podía ser el inicio, que el inicio estaba en la clase obrera en la cual se creía fervorosamente en las izquierdas y también en el movimiento social colectivo por excelencia de esos años, que era el peronismo. Entonces el movimiento obrero era un sujeto de la historia, frase que en ese momento existía, con su vaporosidad hegeliana. Digamos. Entonces, eh, en junio del 18 en Córdoba hay un texto, que no es una simple consigna, que no es un libro como La sociedad del espectáculo o El hombre unidimensional. Es un manifiesto y ese manifiesto perdura. Perdura incluso en agrupaciones de la izquierda, siendo un manifiesto que no podríamos llamar sino un manifiesto de la ilustración idealizada, donde la universidad aparece como iniciadora. Ahí tenemos un núcleo de gran importancia. En los hechos ocurridos en ese momento, el gobierno de Irigoyen, que era un gobernante que toleró, impulsó la reforma universitaria, y después, como ocurre con, con los movimientos sociales de, de ese tipo, no voy a decir de qué tipo, porque incurriríamos en, en palabras que después es difícil explicar, pero son movimientos que irrumpen, abonados por, una, por un deseo de, de pasar a un horizonte más... Más, con mayor capacidad de convidarnos a un tiempo nuevo. Eso fue el gobierno de Irigoyen, que estimuló la reforma universitaria. Mandó un interventor del gobierno nacional que la estimulara y al mismo tiempo la contuviera, contuviera sus excesos. Eso fue el gobierno de Irigoyen respecto a la reforma universitaria. Un poco caracteriza el movimiento popular argentino de avance estimula ese avance y al mismo tiempo desde el comienzo prepara las fórmulas necesarias para contenerlo eso pasó también con el próximo movimiento popular que siguió al, al de Irigoyen, llamado como todos saben irigoyanismo. el manifiesto en sí mismo no es un manifiesto que tiene, es decir, la reforma no es más que una forma del orden No acompaña de ninguna manera eh, otro gran suceso que contiene la reforma que es el acta por el cual el movimiento estudiantil que surge prácticamente en ese momento destina a tres estudiantes avanzados a dirigir las facultades de filosofía, de medicina y de ingeniería. Y eso ocurre durante bastante tiempo, bastante tiempo, puede ser un día. eso Ocurría con la gran mitología de los estudiantes joliardos en la Edad Media. Tiene que ver con el manifiesto. El manifiesto que no lo escribe el, ningún dirigente político importante de la Reforma. Lo escribe alguien que ya era un intelectual reconocido. Creo que incluso ya era un joven profesor, me parece. Que era Deodoro Roca, que es una figura que aún hoy mantiene un atractivo importante para los que lo estudian, para los que lo rememoran, incluso el nombre es extraño como nombre como nombre del idioma, de odoro, que debe seguramente indicar que hay que adorar a Dios, pero se trataba del laicismo argentino, el laicismo idealista, el positivismo idealista. El, el, el amor por la ciencia idealista lo que llevaba a que en ese manifiesto se interpretara que el inicio el, el, el tiempo de alumbramiento digamos surgiera de la universidad si de ese tiempo se pensaba extraer un gran cambio social que involucrara a las clases trabajadoras incluso generar a gobiernos, de hecho había generado gobiernos universitarios por la esencia de la reforma universitaria, que es preguntarse antes que la pregunta por el conocimiento es la pregunta por quién gobierna la universidad. Eso hoy podríamos hacerlo motivo de un gran debate. La, la universidad sigue preguntándose más quién gobierna la universidad antes que quién... Genera los canales adecuados para conducir al conocimiento y qué tipo de conocimiento son esos canales o precondiciones del conocimiento, si es que no fueran las verdaderas formas del conocimiento, o sea, sus, sus precondiciones. Entonces, el manifiesto tiene tanta altura desde el punto de vista de sus pretensiones que, aún en medio del positivismo, aún en medio de, del reclamo de que hubiera una ciencia moderna ante el clericalismo que gobernaba esa universidad monástica, eh, coloca los acontecimientos de, de 1918 a la altura de la Revolución de Mayo, de otro inicio. No lo dice de esa forma específica, pero lo, lo coloca como el fin de una época. Porque la Revolución de Mayo todavía no había desarmado la gran arquitectura monástica, conservadora y burocrática del país entonces la reforma universitaria tanto se pone como un episodio a la altura de la revolución de mayo de 1810 o sea va a buscar en ese pasado específico la fundación de un país como se pone como inicio de la revolución social entonces la universidad en, en ese manifiesto aparece como el modelo de ciudad, toda ciudad será universitaria, no lo dice exactamente el manifiesto pero sí su autor que tendrá después una Destaca la acción como intelectual independiente de la izquierda en el país el manifiesto es un manifiesto que asocia conocimiento a ética El conocimiento es el fundador de un sujeto de la ética el sujeto de la ética vuelve circularmente a la idea de, del conocimiento la escena de escritura del manifiesto es en una sala llena de humo deodoro roca se pasea alrededor del del compañero escribiente, es una gran escena hoy impensada y es impensado hoy un manifiesto de carácter lírico además los, los dolores que quedan son las libertades que nos faltan esa equiparación de, un, de, una, de una idea de afección espiritual, moral y corporal un dolor a la libertad es una idea atrevida es una idea que coloca el, el, el cuadro de las leyes, el cuadro del derecho y el cuadro de la filosofía en un, en un receptáculo espiritual, que sería la capacidad de sentir o no dolor, e incluso dolor físico o corporal, podríamos extenderlo a esa idea. El manifiesto es muy atrevido y hasta hoy se lo recuerda. Hasta hoy se ven en las paredes de las universidades argentinas frases del manifiesto. Entonces, digamos, un, un, un texto breve, contundente y conmocionante de, de, de, del 18, equivale a los libros del 68 francés. Tienen, podríamos, por ese lado, establecer ciertos cotejos, ciertas comparaciones, si es que podríamos hoy volver a las universidades con estas preguntas. ¿Quién las gobierna? ¿Qué tipo de conocimiento supone un gobierno? Y, y, y si es más importante el acto de tomar una decisión gubernamental que vincular la decisión a un problema filosófico. Preguntas que suelen estar eh, ausentes de la vida universitaria. Por el contrario, la revolución técnica digital inventó el concepto de sociedad del conocimiento, derrocando de alguna manera la asociación conocimiento, universidad, movimiento político y revolución y colocándola como arrojándola del otro lado de la frontera, en la reproducción de la revolución digital. Digamos, el conocimiento tiene la proporción de un bit, bit, Bitcoin. Entonces, todos estos temas del, del 18 en Argentina y del 68 en Francia, a mí me parecen de una gran actualidad en la medida que vuelven a la pregunta de si pensamos que fueron hechos interrumpidos, y si la respuesta es que sí, fueron hechos interrumpidos, su perduración en ambos casos tiene algo que permite la burocracia, si no, la, si no abjuramos totalmente de la burocracia es porque permite conservar un rito, y el rito es un cofre que puede ser abierto en cualquier momento, por lo tanto, la pregunta sería si lo ocurrido en la ciudad de Córdoba, de la Argentina, hace ya 50, 100 años, y lo ocurrido hace 50 años en las calles de París, puede responder adecuadamente a cómo es el inicio, el arjé de una revolución, de un momento de pasional autocontenido respecto al militante de antes que siente que encierra algo en su militancia de hoy que no es lo mismo pero que mantiene un hilo secreto de continuidad y que necesariamente no debe conducir a lo mismo y si sí, se puede romper ese círculo que tiene a veces contornos eh, impropios e indeseables de ver que el militante que golpea las puertas de tu clase como el militante que entró a la clase de Lacan es alguien que viene a perturbarnos viene a recordarnos viene a establecer el, el, el hilo que nos une y que al mismo tiempo está destinado a ser moderadamente negado como se supone que ocurre en toda historia porque toda historia interrumpe algo pero su consecución obliga con toda con todos eh, los atenuantes que puede tener esta idea obliga a que la, la vieja y maltrecha idea del saber dialéctico venga al rescate de lo interrumpido entonces de esa manera podemos pensar estos hechos en, la, en esta charla que me disculparán que sea tan este, dispersiva la única justificación que podríamos tener es que la invitación de Patrice Bermedén a hacerla también tiene muchos ángulos, muchas preguntas. Entonces, aprovecho este final interrumpido, es decir, un final que genera un incómodo vacío para el que habla y genera probablemente una satisfacción indeclarada por el que escucha, sobre todo en una videoconferencia de decir por, por fin por fin se ha interrumpido esto pero no, quiero interrumpirlo antes de, de darle un gran abrazo a Patriz también a Elena Donato que debe estar ahí y quiero hacer un recuerdo emocionado para Tienta Santa muchas gracias Horacio bueno, gracias, Horacio. bueno saludos a todos por allí gracias por la atención